hola amigos bienvenidos a este vídeo para hacer que un vídeo se vea en reverso en CanTasia, vamos a hacer lo siguiente bueno es para que se viese así en marcha atrás hay que ir a contenedores de medios pulsamos con el botón derecho sobre el vídeo a poner en reversa después vamos a darle a invertir vídeo hay que esperar unos segundos ahora ya está ya lo tenemos original e invertido lo arrastramos y lo podemos ver al contrario Muchísimas gracias por vuestra atención.